¡Ay! Racers de México, España, Perú, Chile y de todo el mundo de habla hispana. Mi nombre es Remo y al igual que ustedes, soy un fan absolutamente obsesionado con RuPaul Drag Race. Y ustedes se preguntarán, ¿y esta inventada qué vende? Avon, Jafra, Popes? Nada. Solo quiero compartir mi amor y mis opiniones sobre RuPaul Drag Race. Con la diferencia de que en lugar de postear un comentario en Facebook, yo les vengo manejando así lo que se dice el flop. Uh, ¡Feliz año nuevo! ¡Wow! Acá andamos de dorado para traer el éxito, para traer la abundancia, para traer la prosperidad, pero sobre todo para hacer juego con la nueva temporada de RuPaul's Drag Race All Stars 3. Bueno, pues yo ya me empiezo a servir un poquito y vamos calentando motores aquí con la, con la sidrita. Salud. Mm. ¡Wow! ¿A poco no les impresionó el nuevo trailer, el avance de la temporada de All Star Trees. A mí me encantó. De hecho creo que es de mis favoritos. Yo lo pondría en mi top 3, eh, incluido el All Star, el avance del All Star 1 y también el de la temporada 6 con Bianca del Río. Y ya estamos a unos días de estrenar esta nueva temporada y de conocer por fin quién será la décima participante en esta competencia. Pero antes de llegar... A esa parte me gustaría preguntarles hija, ¿Por qué están diciendo Hijitas que este es el peor Casting en toda la historia del programa Nenas A ver hijas contésteme Salvo aquellas reinas que ya participaron En los All Stars anteriores Que fueron top 3 Top 5 De, de, de, de, de sus respectivas temporadas ¿Qué otras reinas Nos quedan por elegir nenas? En serio, pregúntenselo yo creo que ese es el principal problema de All-Star 3. Precisamente es que cuando tuvimos All-Star 1 y all Star 2, realmente nos dieron tiempo de extrañar a las reinas que, que, que, que ya no estuvieron presentes en nuestra pantalla. Entonces cuando por fin estrenaron las temporadas de All-Stars, ya teníamos pues, bastantes eh, ganas de ver estas reinas de vuelta en nuestras televisiones. Y eso no sucedió con All-Star 3 porque All Star 2 sucedió hace un año, todavía tenemos fresco el sabor en la boca, y pues bueno, ya, ahí está, el que sigue. Y pues por eso es que muchos de nosotros nos cuestionamos la validez de las reinas en esta nueva temporada de All Stars. Pero bueno, lo hecho, hecho está, la temporada ya está detrás de nosotros, y pues yo celebro que tenemos la oportunidad de disfrutar dos, dos, temporadas de RuPaul Drag Race en este año 2018, así que salud. Mm.